Bien amigos, ¿quién en República Dominicana no bailó arriba de Oro Sólido? Raúl, qué, ¿Qué bueno tal? tenerte en esta transmisión de la, de la Parada Dominicana, de la, de la fiesta de la Dominicanidad, donde cada dominicano se siente orgulloso y tú eres parte del reconocimiento en esta versión 2019 de la Dominican Day Parade. Así es, le quiero dar las gracias a todo el staff de la Gran Parada Dominicana por reconocer el Grupo Oro Sólido, una premiación de trayectoria, estamos muy contentos de estar aquí, bien contentos de ver cómo la comunidad crece y crece y cada día se pone más grande y más grande por eso quiero eh, invitar a todo el mundo para ese domingo que el que no puede estar aquí en la sexta avenida, que lo vea por televisión, por Canal América, porque vamos a estar dando mambo hasta las 15 de la mañana. Claro que sí, Canal América y Telenor unidos para llevarle esto a la República Dominicana y es. a toda la comunidad aquí en Nueva York. Háblame, ¿en qué está, eh, bueno, Oro Sólido sabemos que ¿No está activo como antes? Pero bueno, el grupo está bien activo haciendo giras. Este, no está a, no a, estaba en Estados Unidos? Por todo el mundo, en yeah. México, Centroamérica, Suramérica, en Europa. Y conquistando el resto de Estados Unidos, o sea, o sea la costa el, oeste. El merengue, ustedes lo han llevado a otros países. Oh, sí, pero... todo México. El grupo dice que no hay una quinceañera, una fiesta en México <risa> que no suene el merengue como oro Ya. Yeah. Este, gracias a Dios, Centroamérica, también Guatemala, Salvador, Honduras, Nicaragua, este, todo Sudamérica. Acabamos de venir esta noche de Ecuador, estuvimos en un concierto para 50.000 personas allá. Wow. Lo que es Chile, Colombia, estamos en Colombia en dos semanas. El merengue, eh, aunque el merengue hoy en día no tiene tantas radios, tanta yeah. difusión, pero sigue creciendo más que nunca porque el merengue es el ritmo de Dios. Eso es lo que te quiero decir, Raúl. Por ejemplo sólido está, eh, bueno, eh, tú lo has dicho ahora mismo, en giras nacionales aquí en los Estados Unidos e internacionales, pero en República Dominicana eh, todo el mundo, eh, y los mismos merengueros dicen que el merengue, que está en crisis, que el reggaetón y eso, pero hemos visto que te, te ha desaparecido el escenario dominicano, sí, sí. más poco la República Dominicana. Sí, nosotros eh, de, tom tomamos una decisión hace un tiempecito de terminar de conquistar el mundo, nos tomó casi, estamos cumpliendo 24 años ahora el grupo. Eso no ha tomado mucho tiempo y, y especialmente por buena noticia no ha tomado más tiempo porque hoy en día hay más merengueros que hace 10 años atrás, que sí. hace 20 años atrás. Hoy, gracias a la Zumba, los coreanos bailan merengue, <risa> los, los japoneses sí. bailan merengue y reggaetón y dembow, toda la música nuestra. So, eh, la música ha ido creciendo, el merengue es lo único que nos... Tiene hoy en día es difusión porque hay pocas emisoras que tocan merengue, entonces tú sabes que si una emisora no toca el merengue, el merengue no puede salir en B10. y si no sale en B10, no puede salir en los Grammy bueno. ni en ningún premio, eso hay sí. que entender que mientras el merengue no suene nunca va a salir en premiación y eso, pero gracias a Dios como somos hijos de Dios. Man. Y como el merengue oh, es sí. el ritmo de Dios, el merengue sigue creciendo y creciendo y creciendo hasta las 15 de la mañana con radio y sin radio. Hoy en día me han llamado a los ejecutivos de, de Spotify para decirnos eh, del auge que tiene el merengue con todas las redes, todas las redes sociales las redes digitales también. Así es que. Sí, sí, es, te iba a decir, por ejemplo, que es, es, el nuevo crossover que ha hecho la música urbana que utiliza las plataformas digitales. Pero quiero ahora eh, eh, aplastando un poquito lo que es. Eh, la, la Dominican Day Parade, ¿es la primera vez que participas? O, o, digo, no, tú, no, hace tiempo. participado en varias sí. carrozas, tiempo de, de, de, de forma formal. Sí, hace tiempo que, que tuve el placer y el honor de participar con la parada en la, la anterior mi administración. Es la primera vez que empiezo a trabajar con esta administración. Eh, el Grupo Oro Sólido teníamos 15 años que estaban haciendo solamente giras, pero no televisiones ni promoción. Ahora acabamos de grabar un disco nuevo para lanzar y vamos a estar haciendo medios. ¿Viene con su video el disco? Viene con todos los power, sí. Claro. Vamos de nuevo a hacer las dos misiones que nos faltaban. La número uno es rescatar el merengue de Nueva York para los dominicanos y la cultura dominicana, que no tenemos radio aquí, si no hay radio, tú sabes. Y número dos, nosotros tener el honor... De entonces ya enfocarnos en República Dominicana. Sí. Pues Dominicana, nuestra Dominicana, casa, sí, ¿no? Por... Nuestra casa. Ya Yo no quiero, yo nunca quise ver República Dominicana como de un país de ir a hacer gira. Yo dije, bueno, cuando llegue el momento, cuando terminemos de hacer todo el país, todo el mundo, eh, yo quiero llegar a República Dominicana, cogerlo suave allá y salir de gira de República Dominicana para afuera. Ya. Para yo disfrutar lo que disfrutan ustedes allá. Bueno, mira, de verdad que... es eh marcarte una época bueno yo mismo hasta las 15 de la mañana eh, tú fuiste de lo que le diste esos nuevos matices y colores al merengue tradicional claro o sea. claro claro nosotros la orquesta ahora soy donación nueva york por ende fue la primera una de la primera orquesta sino la primera orquesta urbana y tuvimos éxitos como o sea, esta calle el famoso merengue urbano el merengue, merengue urbano de calle. sí de calle eh, está caché la tanguita roja chupa tu paleta el baile del viper una nalgadita que baile la morena el gallito, el baile 1, 2, 3, María se fue en sí, muchísimas canciones eh, de calle y de pueblo que nosotros sacamos y que hoy en día eh, son himnos en muchos países, sí, sí. son, gracias a Dios, el merengue ícono en muchos países y gracias a muchas de esas canciones. Hoy en día el merengue de calle o merengue urbano eh, está también en crisis, por ejemplo, vemos un Tito Swing que está apagado, un Omega que ha querido volver a, a, a salir pero no ha podido, aunque salió un emergente. Que es eh, Al-Hazá. Eh, ¿Cuál es de ellos, de esa nueva generación, que tú lo viste nacer y crecer, crees tú que tiene la responsabilidad de que el merengue urbano, el merengue de calle, pueda seguir escalando todos todos todos fíjate que para los artistas eh, nosotros eh, tenemos que reconocer que aunque habemos muchos artistas cada uno tenemos un espacio y un género hay algunos que le gustamos a la calle algunos le gustamos a la, la a la clase de arte otros somos artistas de discoteca otros somos artistas de tarima otros somos artistas de fiesta privada solamente así que tenemos que existir y convivir todo yo te lo respeto lo quiero a todo el mundo eh, gracias a dios donde eh, quiera que voy escucho nuestro merengue escucho a tito a tito swing escucho a la jazza escucho a, obviamente a omega escucho a, hasta sujeto escucho lo escucho a todo, de lo de calle obviamente lo del merengue Eso lo tú en, en, en, cuando vayas a otros países cuando Pero, voy a en... En, en, en el radio en el radio de tu carro ¿cuándo es tú escuchas en la radio de mi carro, yo como tocamos tanto, yo escucho balada manito, yo me pongo a Julio Iglesias, ¡Mareo! a José José, ¡Mareo! a mi Pero favorito. Me imagino que tú tienes que estar actualizado, ¿cuáles son los colores y qué están mezclando? Los yo nuevos escucho negativos? mucho, yo me crié que escucho mucho hip hop, por ende, y en el hip hop se escucha muchas de, de los colores de la música que hoy en día es reggaetón y dembow. Ya, ya yo pasé esa etapa <ríe> hace mucho tiempo. Yeah. Pero sí, me encanta escuchar de todo, pero para descansar tengo que escuchar sí, música sí, suave. Aquí en Nueva York, pero... Sí, eh, bueno, eh, los últimos 15 años nosotros hemos estado eh, viviendo en la Florida desarrollando una empresa de medios digitales que tenemos allá, que luego le voy a hablar de eso a nuestros socios, a nuestros amigos del canal. Este, yo vivo entre West Palm Beach y Connecticut. Entonces hacemos aquí negocio en Nueva York, cuando estamos por la zona. Bueno, un saludo a toda la gente que está viendo esta transmisión a través de Canal América y de Telenor, a esos dominicanos que siguen tu música y que están deseosos verte en la discoteca, en la tarima, en la patronal. Sí, eso viene. Esa eso viene. Para la gente de Telenor y de Canal América, que Dios me lo bendiga, Oro Sólido, la única banda que toca hasta, hasta, hasta las 15, la 15 de la mañana. mañana. Ya ustedes saben, nos vemos allá pronto, ¿ok? Canal América, check it out. <risa> ¿Seguimos? <risa>